Constitución Política de la República de Nicaragua. Título IV. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Capítulo I. Derechos individuales. Artículo 36. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.